Nosotros con un grupo de profesores de la universidad vinimos a Petorca hace unos dos años atrás y fue muy impresionante lo que, la vivencia de encontrar un territorio con, con mucha frustración, mucha rabia, mucho dolor que se expresaba en, en los rayados que uno encontraba en las calles, en, la, en los muros de, de esta localidad contra el robo del agua, contra la corrupción, contra la injusticia que vive mucha de esta gente que por un modelo productivo y por el Código de Agua se encontraron sin agua. Además que se enfrentaron a una sequía de cerca de 10 años, donde el Estado no tenía las capacidades para, para enfrentarla, más bien se enfrentó a la emergencia, pero no las causas estructurales de ella. Y nosotros como Universidad Pública decidimos venir y tratar de apoyar, contribuir a intentar cambiar las condiciones, ...que generan es la escasez de agua. Esta zona al norte de Santiago figura... ...entre las más vulnerables del planeta... ...a la desertificación. Las poblaciones se abastecen con camiones cisterna. Sin embargo en la zona hay más de 70.000 hectáreas... ...cultivadas con aguacates de exportación... ...de alto consumo hídrico. Aprender a vivir sin agua fue muy difícil... ...muy difícil porque estábamos acostumbrados... ...a, a dos chancho con el agua... Y, ...y después empezó de a poco, de a poco, de a poco... ...hasta que... Quedar, tener dónde ir a buscar un vaso de agua. El problema de fondo de la situación de escasez. Y la crisis que está viviendo Chile a nivel hídrico tiene que ver con el modelo de privatización que se instaura en los años 80 con la dictadura. Eso es lo que ha permitido la concentración de la propiedad del agua, ha permitido la sobreexplotación a partir de actividades extractivistas como la minería, como la agroindustria, como el sector forestal, que están dejando muchos territorios sin eh, agua incluso, ...para la bebida de las comunidades humanas en los territorios. 90% de los recursos hídricos en Chile pertenece a empresas que no pagaron por ellos. Nosotros lo que estamos demandando en esta oportunidad es que el agua sea de los pueblos. Es decir, que se elimine este modelo privado que entregó las aguas a perpetuidad y gratuidad a los dueños del agua. Para eso necesitamos que se derrogue el Código de Aguas, se establezca una nueva constitución vía Asamblea Constituyente que garantice el derecho humano y de la naturaleza para el agua. El tema es, fue bien interesante porque siempre las universidades no tienen un espacio reconocido en la cooperación internacional y el desafío que se logró compartir con el financiador es apostar en un trabajo donde la universidad, aun siendo academia, pueda tener una vinculación fuerte con el medio. Se suman dos elementos. Por un lado, la escasez por agua como hecho natural y como consecuencia de un cambio climático. Por otro lado, también por el diseño de desarrollo agrícola que en los últimos 30, 40 años se, impr se improntó acá. Utilizar una planta, utilizar una lógica industrial, de casi de monocultivo, con una especie que necesita de mucha agua obviamente no hace bien al territorio que ya sufre por una escasez de hídrica y lo interesante fue no tanto poner en contradicción el modelo sino intentar encontrar una solución para que enfrentar el problema sea un reto y un trabajo conjunto entre todos los sectores públicos privados e incluso de empresas pudimos eh contactarnos con la Universidad de Playa Ancha. Tuvimos el primer contacto con Antonio que llegó a la cooperativa de acá de Hierro Viejo. Le comentamos lo que estábamos haciendo y él me comentó este proyecto que venía. Un día me llamó y me dijo ¿sabes qué? El proyecto se aprobó. Vamos. Y fue el tomarnos de la mano y empezar a caminar. tentábamos así como además que teníamos rabia, teníamos pena y porque no teníamos agua. Entonces, y los chiquillos dijeron ¿saben qué? Hay agua. Pero hay que distribuirla bien. Hay que, hay que volver a a buscar el agua en, la, en las quebradas, hay que recuperar el entorno, eh, tenemos que eh, conversar, tenemos que trabajar el proyecto y visitar a los APR y ver la calidad del agua que estamos tomando. La naturaleza no está ahí simplemente para ser apropiada, privatizada y en la práctica destruida. Tenemos que entender los seres humanos que somos naturaleza, ni siquiera parte de la naturaleza. Somos naturaleza. Y entonces, para tener una verdadera política con sustentabilidad garantizada, tenemos que verle a la naturaleza como sujeto de derechos. Habría que empezar con el agua. El agua tiene que ser desmercantilizada, lo cual no significa que el agua tiene que ser estatizada, ni privatizada ni estatizada, sino controlada por las comunidades porque la sustentabilidad de la naturaleza demanda equidad social y participación de las comunidades en el control de cómo se manejan los recursos naturales. Bueno, de los principales resultados es la conformación de una red agua, una red en que trabaja en conjunto los problemas de escasez hídrica, que aborda tanto temas de calidad de aguas, ...como también la gestión por mejorar la infraestructura... ...de los sistemas de agua potable rural. Este es un tema de desarticulación muy profunda... Eh, ...tanto en la institucionalidad como en la comunidad... ...ha habido mucho dolor y mucha frustración... ...debido a la falta del acceso al agua... ...la acción están estar orientada hacia el acceso al agua... ...el acceso digno al agua, la seguridad hídrica... ...y la restauración de los ecosistemas que han sido brutalmente de degradados... ...por la agricultura y otras actividades extractivas en la cuenca. En ese sentido, eh, estas luchas eh, han renovado la gramática política... ...en América Latina, eh, por distintos factores. Primero, porque implican una valoración diferente del territorio... ...diferente al lenguaje de las empresas o de los estados... ...que, implican, este, que conllevan un cuidado del ambiente y este, también, sobre todo, una denuncia de los impactos este, sobre la salud este, y sobre eh, los territorios de la misma. Y, por otro lado, porque implican una revaloración de las economías locales y regionales que, por lo general, en el lenguaje de las grandes empresas y de los estados, eh, son desvalorizadas o son eh, devaluadas. No hay que olvidarlo que estas luchas contra el extractivismo ponen de manifiesto el fuerte protagonismo de las mujeres en los territorios. En Chile, en particular, lo que encontramos, además, es un fuerte protagonismo de las luchas de las mujeres en este, los conflictos que ponen de relieve las zonas de sacrificio. Mujeres contra las zonas de sacrificio ambiental, ¿no? este, es, es algo que eh, tiene una gran relevancia en este país. Pese al acelerado deterioro del ambiente, Chile será este año el anfitrión de COP25, una cumbre mundial sobre cambio climático. El gobierno lo impulsa de una manera absolutamente hipócrita. Está gastando en ese foro lo que no gasta en salud para la gente, lo que no gasta en que tengamos agua. ...en que resolvamos los problemas que hay en Chile. El Tratado Comercial Transpacífico o TPP... ...que debate el Parlamento vendría a agravar esta situación. Los poderosos están tratando de perpetuar en Chile... ...un modelo extractivista, un modelo que no piensa en la gente... ...sino solamente en las ganancias... ...que no está preocupado que tengamos que beber y que comer... ...sino que mandar el agua para afuera a través de la, de la minería... ...a través de la exportación. Entonces nosotros que estamos luchando contra el TPP... ...nos damos cuenta que todas nuestras luchas confluyen... ...porque el TPP les entrega aún más garantía ...a los dueños del agua en Chile. El crecimiento económico de Chile... ...basado en la depredación de recursos naturales... ...tiene el territorio hipotecado por generaciones. Petorca es la comuna que más fuertemente... ...se vio afectada por la escasez de agua en Chile... ...faltaba unidad... ...que había poca solidaridad en el territorio, pocas redes... ...que la comunidad estaba desintegrada... ...y una comuni comunidad desintegrada es más fácil que sea abusada... ...por eso tenemos que hoy día... ...intentar revertir esta situación de escasez de agua... ...y no esperar que, que ya ocurra en 10 o 20 años más... ...cuando va a ser una situación constante... ...en general nos hemos sentido muy acogidos... Eh, ...porque la comunidad estaba esperando... ...siempre espera la comunidad de apoyo pero un apoyo que no sea fugaz, que se exprese en intentar resolver las problemáticas que ellos viven día a día y que los pueda ayudar y no venir a entregarles la solución, sino que ayudarlos a encontrar la solución y en eso creo que nosotros pudimos aportar.